En el siguiente video, se muestra cómo un hombre es detenido por personal de un supermercado por intentar robar productos del lugar y nada menos que botellas de licor. El hombre las tenía escondidas dentro de una maleta y de sus pantalones. Lo dejaron en el piso para poder seguir buscando donde más podría tener escondidas más botellas o productos del lugar. El hombre, quien estaba de mal carácter, les decía a los demás que lo dejaran tranquilo, que lo dejaran ponerse de pie, le quitaron hasta los zapatos para que no pudiera escapar tan fácil. Se escucha como personal de seguridad llamó a las autoridades para que asistieran al lugar de los hechos y pudieran llevarse detenido al presunto ladrón. Cuéntanos, ¿qué te pareció el video? Deja tus comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. Tiene un pantalónero, unos tenis converse, una, eh, una tallera gris, con todas blancas y bajas en el pecho. Sí, sí, ¿no? y una balonera. Dame la llave de de acá, dame mi llave. Tallera gris con rojo. Eh, pecho lleva rayas. Vale? Tres con la ¿Tres, con... tres con el pantalón.